Sé perfectamente que esto es un vídeo de comunicación. ¿Que por qué estoy tocando la guitarra? Porque la comunicación es música. Pregúntate, ¿qué hilo musical suena en tu oficina? ¿En tu casa? Todo dependerá de cómo os comuniquéis entre vosotros. Pero, ojo, no solo por el tipo de mensaje, los gestos, las miradas, el tono de voz… Hay muchas notas que entran en juego en esa melodía que se va formando. ¿Y qué es eso de la asertividad? Una persona asertiva es la que expresa sus sentimientos y opiniones de forma directa, sin amenazar los derechos de los demás. Parece fácil, pero cuando estamos cansados o bajo presión es muy fácil caer en un estilo agresivo o bien tragar y ser pasivos. Si conseguimos ser asertivos, estaremos bien con nosotros mismos y gustaremos a los demás. Fantástico, ¿no?